Yo cuando, Rocío Real se enfrentó al novio de su hermana Morena en las redes. Esta vez, Rocío Orrial, la hija menor del conductor de intrusos, fue quien arremetió contra el novio de su hermana, Facundo Ambrosioni por el tema del aborto legal que hoy está más candente que nunca ya que este miércoles está votando en el Congreso de la Nación la media sanción de la ley de despenalización. El futbolista se expresó en contra de que se apruebe esta ley, y mucho tiene que ver su pareja, Moreno Real con esta postura que él tiene respecto a la problemática social que está en discusión. La joven cuñada tuvo una contundente reacción, y descalificó su comentario. Quiero contarles que yo tengo a esta mujer a mi lado, acompañándome, apoyándome día a día, luchando a la par. Mil gracias a una mujer que no abortó y la agradezco porque realmente morena tiene un corazón de oro y unas garras de leona, es luchadora de vida, sostuvo el joven. Te amo con mi vida entera y vamos a estar juntos por siempre por más obstáculos, cosas que digan, etc. Vamos a seguir juntos luchándola como lo hacemos día a día. Almohadilla salvemos las dos vidas, finalizó Facundo. Como ya se sabe, Rocío, al igual que Jorge Rial, están a favor de esta ley, y en varias ocasiones han expresado su apoyo para que sea realidad la media sanción en el Congreso. Casualmente, Luego del descargo de Ambrosio y el enfrentamiento familiar que existe de por medio la hermana de More disparó picante desde sus Stories: yo cuando veo la cantidad de estupideces que siguen saliendo de la boca de este tarado, escribió junto a una imagen burlona de Homero Simpson. Me parece gracioso que hay gente que es probidad que dice que no abortes y que des en adopción. Pero después usan la palabra adoptada como insulto. Fíjense lo que dicen y que sea coherente gente, sostuvo Roche en declaraciones anteriores. Por su parte, Jorge mostró su apoyo incondicional para con su hija, estoy orgullosa de mi hija. Tiene pensamiento propio. Es comprometida, solidaria y crítica. No tiene miedo de decir lo que piensa. Respeta las ideas de los demás y principalmente las de ella. Desde el amor. Por eso la banco. En esta ocasión, pos su posición sobre el aborto. Pero en cualquiera que quiera discutir, disentir o coincidir. Porque es inteligente y la amo, por sobre todas las cosas.